Ah, 20, 25, acusa acaso el reloj Y bueno, quiero decirle a los amigos que nos están escuchando Que este programa sale en vivo todos los viernes de 20 a 22 Horario Argentino, acá por la radio E-Digital Y bueno, entonces como tantas otras historias que tiene este programa Que comparte historias de viajes y viajeros Nosotros vamos a ver si podemos comunicarnos con los amigos de El Grillo Viajero Cuando amiga el operador Y ya están conectados, entonces los presentamos de esta manera y subimos a la Mountain Bike. A los chicos de Grillo Viajero, ¿estará del otro lado acaso Jorge? ¿Estará Irene? Muy buenas noches. Ay, cómo me gusta esa tonadita. Muy buenas noches, chicos. Felices de lograr la comunicación. Temíamos porque sabemos que es tarde ahora para ustedes. 1 de 27. Eh... El, el registra acaso este programa en la producción que Irene y Jorge son una joven pareja de El Escorial de Madrid Que se dedica a viajar por el mundo y contar sus viajes a través de internet Y bueno, el blog que nosotros le conocemos es elgrilloviajero.com Hay un canal también de Youtube para ver algunos videos que fueron haciendo Y yo les agrego algo más, también hay, hay otro proyecto de dando vuelta que es el grillo amarillo Que devino en, en grillo viajero o al revés, ustedes me contarán A revista, eh, que bueno, en un poco todo lo que es el ocio, desde, como, música, literatura, la eh, bueno, un montón de cosas. Y una de las secciones que teníamos es la de viajes. Y como nos ir muy bien y nos gustaba mucho viajar, pues decidimos hacer un blog aparte para dedicarlo específicamente al tema de los viajes. Bueno, y así entonces... Eh, fue tomando forma Este grillo viajero Que va teniendo entradas Que va teniendo gente Que los visita En un lado Digamos Donde ustedes eh, Hacen Ustedes preparan Sus videos También lo, Hicieron estas entradas Sobre todo Por Malasia ¿No? Es donde Le dedicaron más tiempo Ahí a la edición De unos videos Contame ese viaje A veces uno dice, bueno, Malasia, y pasa inadvertido. Ustedes, yo por lo que vengo viendo, vamos a decirle a nuestro público, son cuando dicen que son jóvenes viajeros, son jóvenes de verdad, se conocieron chiquitos y aún todavía son jóvenes. ¿Cuál es ¿Su edad están ahí pasando lo, los 20 y cuánto? ¿23, 24? ¿Qué acusa la banda? Bien, seguimos ahí en el club de los 20 este, Son jóvenes postas Yo cuando los vi dije, che, son jóvenes de verdad Leímos a ustedes, eh, bueno, esta presentación Que hace que viajan de, desde siempre Casi, ¿no? Tenían En su otra vida también les gustaba viajar Incluso desde, desde chiquitos ¿Recuerdan algún viaje, Irene? ¿Vos tenés algún viaje que te haya marcado? par de meses viviendo allí en Montreal y estoy con toda una familia de allí. Estoy yendo al, al Instituto de Montreal y para mí fue una experiencia pues, bastante increíble porque después con 15 años aprendí muchas cosas y descubrí que me pasión me la bien. Bueno, hablas como, eh, hablas de Canadá, claramente te marcó la vida, estamos hablando con 15 años, y acá la, la, la, la recopilación de información de esta computadora se verá todo. Tuviste experiencias de intercambio también en Francia y en Dinamarca. durante varios años yo fui a, a Dinamarca y ese día fue impresionante porque si éramos un poco más mayores fue el primero de bachillerato y yo pude estar en una noche de estar allí y conocer cultura poder estar con, con la gente autóctona del lugar y realmente conocer cómo es su vida cómo es su día a día ver cómo el país a través de ellos es algo impresionante que me marco eh, es, es común, te lo pregunto acá desde, desde Argentina, eh, ¿es común que se den tantas experiencias así de intercambio o fue algo que como a vos te gustaba mucho, trataste de buscar este tipo de experiencia? Yo creo que cada vez más es lo más común que los institutos promuevan este tipo de intercambios y en España sí que es bastante común encontrar institutos que hacen intercambio con los países amigos. Más tarde, pero, pero sí que se hace. Claro. Bueno, eh, Jorge, eh, decís que naces que creces, perdón, en, en el Escorial, una bonita localidad al pie de la serra. Des, ubicanos más o menos, ¿dónde está Escorial? Está en las afueras de Madrid. Y bueno, y por ahí, digamos, eh, tenés también en, en tu haber, viviste unos meses en Dublín, ahí en Irlanda. ¿Eso abre puertas? ¿Te abrió? ¿A qué te llevó ese viaje? Alto. y una manera de irme para allá y una experiencia, de estar ahí cuatro meses viviendo, aprendí un idioma, me estudiaba en una academia y aprendí también mucho de la vida, de lo que es ser pues, un muy jovencito, pues, irme de casa y enfrentarme a un país nuevo, a una experiencia y a conocer gente y fue pues, una experiencia muy enriquecedora. Bueno, y juntos van viajando, primero, bueno, estaban en esta revista que estaba haciendo, que era Grillo Amarillo, y va derivando en este Grillo Viajero. Y, y da, entre otras cosas, acá recorriendo el blog y demás, se pueden encontrar quien entre con información muy detallada sobre Malasia, pero también recorren otros lados, recorren África también. Contame de África. Que hemos en nuestra vida. Es un, un país que recomendamos muchísimo, nos ha encantado y tenemos un poco de miedo al principio por hacerlo así por nuestra cuenta porque... A ver, no sé ¿por porque... qué? ¿sí? Bueno, eh, al final para pues, tener internet, pues a veces les cosas de que sí puede ser un país más peligroso o tal, pero... Pero bueno, aquí la gente en España, cuando yo a África, lo hace normalmente con agencias, todo muy organizado, como programas programa de seguridad, y nosotros dijimos que pasábamos de eso porque siempre te sale más caro, y, y nos fuimos por nuestra cuenta y que íbamos con y a recorrer el país. Y ahí te recordás cómo, cómo fue esa... algo muy distinto, te encontraste, en que estabas en una Sudáfrica muy occidentalizada, qué, qué sorpresas para un lado o para el otro encontraron. nada más llega al país, pero por otra parte también eh, encontramos un país que tiene una riqueza de, de biodiversidad, de paisajes, de ecosistemas y de recursos que ofrecen, que es impresionante, no hubo ningún sitio que no les llamara la atención por algo, no les aburrimos nunca, es más, quisimos hacer demasiadas cosas que quizás, eh, Para de... Irene, disculpa que te interrumpa, eh, me está causando ya interés. Decime algunas cosas que se pueden hacer en Sudáfrica. Bueno, bueno, pues <ríe> se pueden hacer miles. Yo recomiendo muchísimo ir al parque Kruger, que es el parque más famoso del país y uno de los más famosos del, del continente, donde se pueden ver por pues, los Big Pies, eh, pero además de los Big Pies, que son los. Eh, Cinco animales más peligrosos eh, de África. Eh, otros muchísimos animales. Los paisajes son impresionantes. Nosotros estuvimos en la parte pública eh, del Kruger, que se puede recorrer muy fácilmente con el coche, el camping, muy post, y también estuvimos en la parte privada, en el reserva que se llama Kapama, que fue todo el mundo, y también la que nos gustó muchísimo. ¿Y se hace difícil la, la vida del viajero que se desprende de la empresa de viajes? Así como hicieron si ustedes, que fueron por su cuenta, con el, con el carro, ¿se hace complicado? No, para nosotros la verdad es que siempre es una aventura, nos gusta hacerlo a nuestro ritmo y lo disfrutamos un montón. Siempre nos gusta también organizar mucho los viajes, que luego las cosas no siempre salen como tú piensas y hay que improvisar, pero pues ya te digo, aquí en Sudáfrica, desde hace un safari... Eh, pues ir a un escuario lleno de hipopótamos pudimos hacer el martes con focas, se puede hacer avistamiento de ballenas, pasear con el tiburón blanco, eh, las hay un montón de actividades y poder hacerlo con nuestra cuenta y simplemente a veces contratar una actividad con una agencia particular, porque creemos que sobre todo se mucho más económico y la gente es más atractiva, entonces tiene esta... Mirá, y acá me voy a meter, porque ya que estamos hablando del Parque Kruger, este digamos estamos pensando ya en, en... perdón ¿eh? ya estoy con ustedes acá estamos movilizando el estudio eh, bueno te decía estamos hablando del parque Kruger contame un poco a, a la gente que nos está escuchando qué es de qué se trata cómo recomiendan recorrerlo si es con su auto si es en un tour cuál fue su experiencia realmente los animales se ven estupendamente eh, nosotros vimos pues los mismos animales con más en la reserva privada es verdad que paisaje este no es tan bonito pero recorremos con el coche súper fácil nosotros recomendamos estar unos cuantos días que realmente quieren verse todos los animales sí. los campings que hay ahí son muy bonitos tienen unos bungalos que están en y a un precio muy accesible si lo que realmente te gusta es ver los animales esa es la mejor manera, si además quieres tener una experiencia mucho más completa, más lujosa eh, que sea como una experiencia de todo incluido que tengas esta safari, pero también uno que sí. precioso, que te atiendas súper que sea todo mucho más cuidado y más bonito, pues entonces sí que recomendamos una reserva privada porque los animales también se ven muy bien, el paisaje, es más bonito porque está más cuidado, no ya por carreteras sino por caminos eh, de tierra y, y por supuesto pues los hoteles eh, son mucho más lujosos. Está todo cuidado mucho más al detalle. Y pues ya depende de, de lo que se quiera, pero es lo maravilloso de este lugar, que se puede hacer tanto súper locos como súper de lujo. Y de las dos formas vas a conseguir ver un de animales y de la experiencia. Eh, Por lo que les, les chusmé en su blog y en sus entradas, está la posibilidad de ir y acampar con, con su carpa, con su tienda de campaña. Te la pueden alquilar ellos o parar un bungalow. Estamos hablando de precios que van entre los 22 euros y los 65 euros por noche, ¿no? Para la pareja. Y sí, No, y aparte, escúchame, est estás a la noche y escuchás un rugido por ahí a lo lejos y estás en la carpa y te volvés loco porque decías, acá me agarran 25 hienas y, y me hacen salchicha en 15 minutos. Los babuinos sí, y esto eh, hay que tener un poco de cuidado pero bueno, al final todo es una experiencia y yo creo que impone más desde casa que luego cuando estás allí que te das cuenta de que los animales normalmente no tienen ningún momento de atacarte y es más hoy que intentas verlos que ellos que no están preocupados por ti están simplemente haciendo su vida eh, Siempre se habla de estos, de estos paseos de estos tours, de hacerlo en algún horario recomendado Ustedes, ¿cuál creen que puede llegar a ser mejor y por qué motivos? Eh, realmente, estas cosas en los safaris se suelen hacer siempre en dos horarios. Uno es el amanecer y otro es el atardecer. Entonces, ambos son muy recomendables porque son las horas de mayor actividad de los animales. Ten en cuenta que después eh, de un clima bastante caluroso y en las horas centrales del día hace más calor, entonces los animales tienden a estar durmiendo en alguna sombra. Y cuando más se mueven, cuando, lazan, cuando se desplazan, eso es pues por la noche, parece que por la noche hay algunos aparitos nocturnos. Es difícil ver a animales porque claro, como no hay luz, aunque ya es agua linterna, hay animales a los que no se les puede alumbrar porque el la luz los deja ciegos, entonces se evita pues, alumbrar a muchos animales. Por eh, lo cual las mejores horas pues, son cuando el sol sale, o cuando el sol se pone, que ya hay, hay un poquito de luz y, y puedes ver más hace un rato decían que habían llegado de Asia, ah los dejamos sin dormir entonces van a aprovechar ¿para dónde se van? Eh, se corre la bola que hay mucha fiesta en Ibiza. ¿Cómo se lleva ahí el grillo viajero y, y la noche de Ibiza? Sí, sí, sí, en Ibiza la fiesta nos falta. Ibiza es el mejor lugar mundo, pero sí, en el mundo, se lo tiene todo, el Nosotros disfrutamos como venamos ahí y vamos por la mañana a la fiesta, en las sala. Disfrutamos el día y luego la noche, por supuesto, de los grillos viajeros. Va a ser las propia fiesta de Claro, bueno, sí, sí, la verdad que acá la mesa de, de BDM eh, envidia casi el destino que van y la edad que tienen. Y además de eso, le vamos a agregar también que bueno, ustedes, digo, recorrieron varios lugares, están viajando desde que son muy chicos. Eh, ¿Tienen lugares del mundo, cada uno de ustedes, que le gustaría que, va, que, que son sus como sus preferidos para recomendar o para, o por lo menos al menos ustedes con sus vivencias y lo que le pasa con esos lugares? Bueno, por supuesto, Nosotros nos morimos de ganas por ir a, a Sudamérica. Eh, es un viaje que tenemos muy pendiente y estoy segura que cuando lo hagas va a convertir en mis lugares favoritos eh, para recomendar. Pero eso, no sé, dependiendo del momento de la vida en el que eh, se pues está, de cuánto dinero se si quiere gastar, de, de cuánta distancia se si quiere recorrer, el tiempo, pues recomendaría unos eh, casi ya cerrando y no quería perder la oportunidad, recorrieron Malasia, en Malasia vi que estuvieron ahí buscando, no sé, por momentos se buscan algunos contactos, no no sé cómo se van manejando. Eh, el, el inglés muchas veces nos saca del apuro, pero ¿qué pasa cuando estás en un lugar como Malasia que por ahí no encontrás a alguien que también te hable en inglés? ¿Cómo, ¿Cómo manejaron esas cosas o cómo las resuelven? ...problemático con el inglés porque es uno de los idiomas que hay que utilizan y, y no ser realmente un problema. Y cuando encuentras a alguien que habla mal inglés o, o con el que no te entiende, pues bueno, al final eh, todos somos seres humanos y utilizar las manos... La, mano, la, la seña... Sí, a veces de repente nos pasaba que no te entiendes, o sea, que me acuerdo que bajamos el coche en un parking y no sabíamos que podía aparcar, ¿no? El, el hombre que estaba allí nos decía cosas raras que no entendíamos, ni diera era como, bueno, nos dice las llaves, yo dije, no sé, muy bien, y nos bueno, <risa> miramos y bueno, todo salió. Irene, Jorge, eh, Maxi y Carlita Franco acá desde Argentina, desde viajeros del mundo, les mandamos un saludo, les agradecemos este rato que compartieron con nosotros y claramente están acá invitados para cuando vengan, si hacen el viaje por Sudamérica y vienen a Buenos Aires, los esperamos por casa, los esperamos por la radio. Entonces, a seguir, eh, por las redes sociales, ¿por qué lugar los pueden buscar? Bueno, tenemos, eh, sobre todo en Instagram, eh, tenemos el, la cuenta de Instagram, que es El Grillo Viajero, y, y luego el, el canal de YouTube, que ahora estamos publicando los vídeos de Sudáfrica, justo esta semana hemos sacado, porque bueno, hacemos normalmente series con varios capítulos, y... y bueno, si te gustan los viajes y eso siempre son entretenidos, pero sobre todo si vas a ir al destino, pues aportamos mucha información para dar consejos y eso. Entonces bueno, ahora están saliendo los vídeos, así que si te es en YouTube también, eh, el canal es el grillo amarillo en este caso, y lo vuelvo, por supuesto. Pues... Bueno, amigos, acaba de pasar Jorge Irene, del grillo viajero por los micrófonos de viajeros del mundo. Otra historia más de viajes y viajeros en BDM.